Botella al mar para el dios de las palabras, discurso de García Márquez en Zacatecas, que dio origen a la polémica. El premio Nobel de Literatura intervino en la apertura del primer Congreso Internacional de la Lengua Española, y sus ideas crearon una formidable polémica que ha traspasado el mundo de los expertos y de los gramáticos, y se ha ampliado a los que leen o escriben. Antes de dar paso al discurso, destaquemos estas palabras de Gabo. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H rupestres. Firmemos un tratado de límites entre los acentos, entre la G y la J. Pongamos más uso de razón en los acentos escritos que, al fin y al cabo, nadie ha de leer. Lágrima donde dice lágrima. Y ya damos comienzo al discurso de García Márquez, que espero que te guste. Botella al mar para el Dios de las Palabras. Discurso de Gabriel García Márquez en Zacatecas. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor, que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad. Habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos. Gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. El gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene... Que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin fronteras es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón un maestro de letras hispanas de los Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se elevan en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo Pasar lengua 54 significados mientras en la República de Ecuador tiene 105 nombres para el órgano sexual masculino. Y en cambio, la palabra condoliente que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra en cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño, desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero, dijo, parece un faro. Que una vivandera de la guajira colombiana rechazó un conocimiento de Toronjil porque le supo a Viernes Santo que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es el color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempos no cabe en su pellejo, pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo XXI, como Pedro por su casa. En ese sentido me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas, a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía, para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren por digerir negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los endémicos, el dequeísmo parasitario, y devolvamos al subjuntivo o presente el esplendor de las esdrújulas, vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna, enterremos las hachas rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos que al fin y al cabo. Nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revólver. Y que de nuestra B de burro y nuestra U de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fuéramos dos y siempre sobra una, son preguntas al azar. Por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que le lleguen al Dios de las Palabras. a no ser que por estas osadías y desatinos tanto él como todos nosotros, terminemos por lamentar con razón y derecho que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis doce años.